Mariposita, alita de seda, a dónde has venido por estos lugares, mariposita, alita de seda, ¿a dónde has venido por estos lugares? Seguramente te habría traído estos engaños de falsos amores. Labores, esos señales de falsos amores. En tu pobre casa que te ha faltado caricia, delicia de más altamito. En tu pobre casa que te ha faltado caricia, delicia de más altamito. Solo la pobreza consiguió entre sus garras quiso oprimirte Solo la pobreza con su ironía Entre sus garras quiso oprimirte Ariacuchiano, huérfano pajarillo, ¿a dónde has venido? A tierras extrañas. acuchano huérfano pajarillo, ¿a dónde has venido? A tierras extrañas. Alta tu vamos a ¿dónde tus padres lloran tu ausencia? En tu, en tu pobre casa aquí te ha faltado Tarizas delicias de mazatanito En tu pobre casa aquí te ha faltado Tarizas delicias de mazatanito Rasquito eh. solo la no pobreza